Ahora sí, bueno, Javier no ha entrado, ¿eh? Ya, eh, sí. Va a entrar Hilda también, al ratito. Sí. Ah. Bueno, este, eh, buenos días a, tengan todos eh, nuestros seguidores de esta página del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. El día de hoy eh, tenemos eh, de, como invitada la doctora Alma Hortensia Serafín Muñoz, que es profesora e investigadora de la División de Ingeniería, de, Ingeniería, de Campos, Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato. Y, y fueron, tiene como líneas de investigación la e innovación tecnológica, desarrollo de tecnologías sustentables aplicadas de economía circular. ¿Con orden? En orden. Qué que bueno. Química ambiental y analítica. Memo. Memo, ¿Sí? perdón. Sí, metales y metaloides y tratamiento de aguas contaminadas con metales o metaloides. Es responsable del Laboratorio de Ingeniería de Innovación Ambiental y Desarrollo Sustentable de la División de Ingenierías Campus Guanajuato. Tiene un amplio currículum eh, eh, académico y ya está realizando eh, tareas tendientes a vincular el trabajo de investigación con los problemas que aquejan al estado de Guanajuato y específicamente a nuestra capital eh, de Guanajuato. Y pues de esta manera le damos la bienvenida y esperamos que eh, pueda comunicarnos eh, eh, eh, su trabajo como investigadora y para que el público sepa cómo la Universidad de Guanajuato está vinculada a su entorno. Eh, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias eh, Guillermo y bueno, agradezco ante todo también la invitación del licenciado Carlos. Es un placer estar en esta en este espacio. Espero que sea de gran eh, retroalimentación y si me permiten, voy a iniciar a compartir la presentación. Por favor. Uh -huh. uh, me dicen si ya la observan. Sí, ya ya. Yeah. Ok, muchas gracias. Bueno, eh, más que nada quiero eh, platicarles de un tema que hoy en día creo que es sumamente importante y es acerca del aprovechamiento sustentable de los residuos sólidos urbanos, pero creo que ahora con la, la era que estamos viviendo actualmente, es muy importante enfocarlo también hacia la cuestión del COVID. Eh, brevemente eh, hablaré acerca de, de lo que es el concepto de la sustentabilidad, porque tiene mucho que ver dentro de lo que se está trabajando. Eh, por otro lado también, ¿verdad?, la era del COVID y cuál es esta correlación, la problemática de los residuos sólidos urbanos y el aprovechamiento sustentable, ¿verdad? Bueno, para esto es muy importante eh, comentarles también eh, cómo surge este concepto, si realmente es algo nuevo o es algo que, que tenemos que ir trabajando. Bien, Entonces los invito a viajar rápidamente por el tiempo, y analicemos este concepto de sustentabilidad, desde qué momento viene. Bien, eh, desde épocas muy anteriores, ¿sí? desde el siglo XVII, nosotros vemos que grandes filósofos sociales empezaron a preocuparse sobre la cuestión del medio ambiente y fueron, digamos, que los pioneros para empezar a hablar acerca de la situación que tenía eh, la relación del hombre con el ambiente, ¿sí? Si nos basamos un poquito más adelante, pues vemos también que en 1895, ¿verdad? Por primera vez se crea el instituto que maneja la cuestión histórica, pero también con la relación de la botánica natural. Eh, nos, vemos, nos vamos un poquito más adelante, ¿verdad? Y vemos que en 1900 también existe la Convención de la Preservación, sobre todo, de la vida salvaje en África. Hay que recordar que en esa época el continente africano era de mucho interés, sobre todo para el continente europeo, y llegar a, a encontrar varias cosas muy interesantes relacionadas con, con el ambiente. ¿sí? Y bueno, y si nos brincamos un poquito más, en 1925, eh, ¿verdad? Eh, existe la famosa Declaración Universal de los de, de Derechos Humanos, y que se relaciona también, obviamente, con la cuestión del medio ambiente, ¿sí? En 1945 se promulga también una correlación con la agricultura en cierta manera eh, ambiental, ¿verdad? O, o ya con un poquito de carácter sustentable, que le llaman Día Mundial de la Alimentación, y podemos hacer un recorrido, ¿verdad? Después, hacia la época de los 60, donde eh, empiezan a ver ya digamos que traza sobre la cuestión eh, relacionada con el medio ambiente hasta llegar precisamente a la época de la revolución verde y con esto eh, nace un acontecimiento muy importante que se da en 1972 donde se abra como tema específico o eje central la pobreza sin embargo, dentro de los ejes que empiezan a manejarse a partir de ahí, incluye obviamente la vivienda, el agua, la salud, la higiene, la alimentación, pero también empiezan a hablar sobre la cuestión de la destrucción ambiental que está generando el hombre. Sí. Y con ello eh, llegamos a la década de los 80s, donde por primera vez se maneja el concepto de la sustentabilidad, ¿verdad? Eh, la representante primordial fue Jai Bruda, donde ella, ¿verdad?, marca como en una forma muy futurista, ¿sí?, y también muy de vanguardia para ese momento, la humanidad debe cambiar esos modos de vivir y buscar cómo puede tener esta correlación con el medio ambiente, ¿sí?, y obviamente respetar todos los derechos universales que están en correlación, ¿sí?, Luego, si entramos ya a nuestro siglo, vemos los famosos objetivos de desarrollo sostenible que se marcan el 25 de septiembre de 2015, donde vemos obviamente que están muy enumerados cada uno de estos muy descritos y pareciera que ya en ese momento, bueno, ya el humano va entendiendo eh, qué es lo que tenemos que hacer para tener una mejor preservación con la cuestión del medio ambiente, ¿sí? ¿Pero qué pasa realmente en, en nuestra realidad? ¿sí? En nuestra realidad observamos que estamos en un planeta donde una inmensidad de residuos nos está eh, llevando en cada momento. A veces más explotación de nuestros recursos naturales y estamos ante un panorama muy crítico y muy problemático. Pero ahora todavía, si le agregamos un poquito más Llegamos a este año tan complicado, que es el 2020, ¿verdad? Que aparte de todas las situaciones que ya hemos presentado, el cambio climático, desaparición de fuentes hídricas, la deforestación, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación de estos recursos, la generación de residuos, pues todavía le agregamos esta era del COVID, ¿verdad? Que ha sido una era muy complicada y que, quizás ha sido también consecuencia de las mismas actividades humanas que nos ha proyectado, ¿verdad?, a tener una situación de este orden. Y entonces el escenario actual que estamos llevando es que tenemos que entender que como humanidad tenemos que reflejar un nuevo mundo y ser valiente, pero también ver qué lesiones nos ha dejado o nos está llevando esta pandemia y entender esta transición y oferta para tener una producción más sostenible y ver hacia dónde lo vamos a, a enfocar, ¿sí? Entonces, estamos en una era donde está muy correlacionado el cambio de los comportamientos humanos, ¿verdad? Obviamente, eh, la aplicación de la tecnología es hoy en día algo sumamente importante, ¿sí? Y entender también toda la informática que existe en, en la cuestión de las redes, y con ello, ¿verdad? Entendemos que el concepto de la sustentabilidad en, en correlación a esta era que estamos viviendo, ¿sí? No nada más abarcaría lo que anteriormente en, en mucha literatura hemos observado, que es el eje de la sociedad, la economía y el medio ambiente. Ahora tenemos también que apostarle a que dentro de todo este modelo sustentable entra por un lado la salud, la legislación, porque hoy en día las normas cada vez tienen que ser, ¿verdad?, más analizadas y sobre todo con la, con la era que estamos eh, viviendo, ¿verdad? Y por otro lado, hay que entender que tenemos que tener como un eje transversal la innovación tecnológica, que es lo que nos marca y lo que nos correlaciona también a este universo de tecnología y todas las herramientas que se están llevando, ¿sí? Y con ello la idea es llegar y alcanzar a un bienestar con toda la vinculación en el entorno, pero obviamente que el humano cada día sea más respetuoso y tener esta bondad de la salud ambiental que involucra obviamente todos los seres del planeta y el respeto a todo nuestro entorno. ¿sí? Y con ello eh, les quiero compartir que precisamente la Universidad de Guanajuato, ¿verdad?, Estamos llevando varios proyectos a la par y uno de ellos es analizar verdad, y proponer un modelo sustentable frente a esta pandemia y buscando los ejes que anteriormente acabo de citar en los cuales nos redirija y tratemos de integrar para manejar un modo de vida, digamos, más respetuoso con el ambiente y más transitable. ¿Sí? Y si me voy específicamente a uno de estos ejes que ya habíamos mencionado hace un momento, el eje ambiental, es algo que tenemos que tener ya muy en cuenta todos los seres humanos y entender precisamente ante esta pandemia cómo lo vamos a, a, a manejar, ¿sí? Pero lamentablemente quizás una de las, digamos, de las principales barreras somos nosotros mismos, ¿no? Vemos que una de las prioridades es hacer una buena gestión de los residuos y un buen plan de manejo para esta gestión de residuos. Sin embargo, ahorita que estamos en la era del COVID, pues seguimos viendo, por ejemplo, en, en las fotografías que, que estoy mostrando, pues los cubrebocas que han llegado a varios cuerpos de agua, sí, y no hemos realizado una buena gestión, ¿verdad? Entonces, eso nos conlleva a, a preguntarnos si realmente estamos en, en, en una era que tenemos que entender que los residuos los tenemos que manejar en una forma muy gestionable y precisamente en correlación con esto, tenemos que ver si el brote del COVID nos ha marcado el inicio de una transición obligada hacia esta vida sostenible o qué acerca de su manejo de los residuos. ¿Cómo nosotros podemos empezar a hacer esos cambios e ir aportando cada una? de estas actividades que hoy en día es una prioridad, ¿verdad? Y entonces, una de las situaciones actuales eh, que se manejan es, es ver precisamente cómo está el panorama de los, de los residuos, ¿verdad? Una cuestión es que si nosotros comparamos con otros países, Estados Unidos presenta arriba de 236 millones de toneladas de desechos al año. Si comparamos con otro país como Rusia, vemos que los 200 millones de toneladas de basura son lo que ellos generan, ¿verdad? Si nos vamos hacia Japón, pues quizás disminuyen un poco, pero es muy representativa la cantidad de millones que se genera. sí Y bueno, si llegamos a México, pues tiene una producción anual de residuos que va alrededor de 32.7 millones de toneladas, lo cual esto, bueno nos marca en una situación actual grave, ¿sí? Y México, dentro de varios países en América Latina, pues, ¿qué creen? Pues es el que más basura genera, ¿sí? Nosotros podemos predecir que México genera cada día como 102,895 toneladas de residuos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que cada habitante, ¿sí? Promedio, casi le llegamos al kilo. Hay datos que dicen que son como 770 gramos, otros dicen 800, pero la mayoría y sobre todo cuando se vive en ciudades muy urbanizadas, ¿sí? Y de alta producción eh, industrial, vemos claramente que estamos arrojando más de un kilogramo, ¿verdad? De basura al día. Entonces, si nosotros sumamos eso por habitante, pues, ¿de qué estamos hablando, ¿verdad? Y ahora sí... Aterrizamos en la ciudad de Guanajuato, que es una ciudad tan hermosa y que es patrimonio de nuestra humanidad, pues ¿qué pasa con los residuos que, que generamos aquí? ¿Verdad? Pues bueno, lamentablemente el estado de Guanajuato es uno de los estados que está dentro de los primeros 10 que más generan basura, ¿sí? Y lamentablemente dentro del Estado tampoco tenemos un relleno sanitario o alguno que podamos presumir que cumpla al 100% con la norma 083 en cuanto a la cuestión de los residuos, ¿verdad? Y por otro lado, ¿verdad? Vemos que por más que se quiera operar y manejar, si no tenemos una conciencia muy enfocada hacia la cuestión de los residuos, es una situación que nos va a llevar, ¿verdad?, a que cada día eh, tengamos situaciones más complicadas a, a nivel municipal. Entonces, con todos estos antecedentes, la Universidad de Guanajuato, junto con el gobierno municipal y con el apoyo y asesoría de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, eh, nació un proyecto que la verdad quizás, luego es muy utópico lo que nosotros queremos proponer o decir, pero siento que los sueños se pueden construir y de una forma u otra cada vez que alguien quiera sumarse a este proyecto y que se apasione por tener eh, una mejor calidad de vida y que obviamente sumado con la cuestión ambiental se pueden lograr grandes cosas. Y un ejemplo es precisamente este proyecto que hemos estado trabajando titulado como Guanajuato rumbo al desarrollo sustentable que está dentro del eje ambiental de lo primero que, que había mencionado. Entonces, ¿cuál es el objetivo general que nosotros queremos llevar? Bueno, obviamente no nos vamos a comer el pastel de un bocado, ¿verdad? Lo vamos a querer trabajar por etapas en una forma obviamente realista y aterrizable, ¿sí? Entonces, la idea del objetivo general es transformar a nuestra querida ciudad de Guanajuato, ¿sí? Considerada como patrimonio de la humanidad, en que sea la primera ciudad sustentable, asumiendo los principales ejes de la sustentabilidad, pero ahora también sumando los ejes de la salud, legislación y teniendo como eje de innovación, ¿verdad? Eh, o eje transversal la innovación tecnológica. Entonces, parece algo que es muy complicado de llegar, pero creo que por etapas se pueden ir construyendo y obteniendo buenos resultados, ¿sí? Si hemos tenido ejemplos de ciudades extranjeras, ¿por qué México no lo puede lograr si lo tenemos todo? Claro que lo podemos hacer. Y un ejemplo de, de ellos es que, por ejemplo, ciudades que se han conocido ya como sustentables, podemos mencionar en el caso de Copenhague, también de, de Melbourne, que es otra de las ciudades que ha implementado. Entonces, yo creo que México y Guanajuato puede eh, llegar a ser también una de las ciudades altamente sustentable y se puede construir, ¿verdad? Bien, entonces con ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, sumar esfuerzos y este proyecto multidisciplinar pues abarca varias disciplinas, ¿verdad? Precisamente por este, eh, digamos, enfoque multidisciplinar, tenemos que manejar desde la cuestión de las ciencias duras, la cuestión de la economía, la cuestión de la legislación, la cuestión administrativa y la educación ambiental, que eso, me atrevería a decir, es fundamental para poder llevar a lograr varias cosas. ¿sí? Y con esto tener obviamente una economía circular donde todo llegue a un equilibrio y se puedan tener grandes retos y dentro de esos grandes retos, pues es obviamente tener una buena gestión y uso y de, de los residuos. Y bueno, aquí muestro algunas diapositivas donde en otros países pues tienen mucha tecnología o muchos planteamientos que se pueden manejar para la gestión de, de residuos e irlos transformando. sí Y yo creo que eh, con toda la bondad que, que, se, que hemos trabajado a la par, se puede, por qué no, llegar a tener un relleno sanitario digno que realmente dé un aprovechamiento inclusive de residuos. Y ahora que estamos con una situación del manejo de los recursos, pues tenemos que manejar varios sentidos y varios, eh, digamos, temas que vayan a, a la par, ¿verdad? Bien, y entonces esto quizás muchos de ustedes dirán, bueno, suena muy utópico, ¿eso cuándo lo vamos a lograr? Es un, un plan a, a, a muy largo plazo, bla, bla, bla. Pues sí, es, es cierto que es titánico, pero yo creo que ir construyendo por etapas ir logrando eh, metas, eso es lo que genera buenos proyectos y buen éxito, y sobre todo, no dejar de, de hacer todos los objetivos y actividades que están correlacionados. ¿sí? Entonces, dentro de estas primeras etapas, puedo decir que lo tenemos dividido en cuatro, y dentro de la primera etapa, presumiblemente, puedo decir que ya está completada, ya se hizo el estudio de afectación del sitio de disposición del eh, final de los residuos sólidos urbanos. Ahorita ya estamos trabajando con el plan de manejo de gestión integral junto con el municipio, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial que nos han apoyado mucho y creo que pareciera al inicio que, que las cosas no se iban a dar, pero lo hemos dado paso a paso y creo que se, se ha llegado a cosas muy buenas. Pero algo muy importante que quiero resaltar, es que la educación ambiental debe de ser uno de los temas más importantes, porque si bien hablamos del manejo, de la gestión de residuos, de la situación que, que, nos, que nos lleva a, a alrededor, la educación debe de empezar por nosotros mismos. A veces es muy lamentable cuando siempre decimos que todo le echamos la culpa al gobierno, que esto no, que esto sí, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros para poder evitar esto? Y hay muchas cosas que podemos implementar desde nuestra casa, ¿sí? Y entonces, eh, lo que hemos avanzado precisamente con, consumando esfuerzos, lo primero es, bueno, capacitar, hacer un buen grupo de trabajo para llevar a cabo. Créanme que los chicos de la Universidad de Guanajuato, de verdad, son unas grandes abejas, han colaborado, han trabajado mucho para ir logrando estas, estas metas. Nosotros dentro de esta primera etapa, como les decía, ya, ya está cumplido el, el, la meta y el objetivo, se identificó obviamente como primera eh, etapa la cuestión de los puntos para trabajar, hacer el estudio de, de aceptación, eh, se tomaron muestras, se analizaron, ¿verdad? Eh, y obviamente a la par para ir entendiendo y, y digamos involucrando a la población, a la ciudadanía, eh, varios compañeros míos del grupo de trabajo, grandes investigadores también que están trabajando dentro de, de él, hicieron talleres de educación ambiental donde empezamos a, a trabajar con los pequeñitos, porque yo creo que eso es muy importante para que quede plasmado con nuestras generaciones futuras todo lo que se puede manejar, ¿verdad? Reutilizando los, los residuos, ¿verdad? Una de las cosas también muy importantes. Es algo muy sencillo como es el, el, la transformación de los residuos a composta, ¿verdad? Inclusive para que los niños vayan poco a poco eh, viendo cuestiones importantes. Y otro de los logros que también trabajamos, y esto lo hicimos el, el año pasado, eh, en apoyo también con, con las autoridades municipales, es que en el Día de la Cueva nos permitieron hacer esta difusión, ¿verdad?, y se lograron grandes cosas porque se hizo un monitoreo, se logró concientizar a la gente del manejo de los residuos, de que no, no dejaran tirado, que respetaran el ambiente. Y creo que obtuvimos muy buenos resultados en ese momento, ¿sí? A tal grado que en ese día de la cueva el municipio nos apoyó y nos designó un lugar para el generar una composta, ¿verdad? De todos los residuos orgánicos que se generaron en ese día. Pero bueno... Esa es, el, digamos, que la parte de la educación ambiental que nosotros podemos trabajar y como ciudadanos no hay pretextos para no ponernos las pilas y, y contribuir. Pero ahora en cuanto a, al eje de la innovación, ¿qué es lo que hemos, o qué está haciendo la Universidad de Guanajuato al par con varios grupos? Bueno, una cosa muy importante con el manejo de los residuos es que podemos tener un gran aprovechamiento si aplicamos buena tecnología y ya muchos tenemos, me atrevería a decir, eh, los métodos adecuados, la cuestión es, digamos, ahorita el reto, el escalamiento para llevarlo a cabo, pero toda esta investigación que se ha realizado por varios años, llegamos a, a transformar los residuos y aplicarlos en productos de alto valor agregado que pueden ser de gran importancia para el sector industrial, ¿verdad?, y inclusive ahorita en una era que también eh, una de las cuestiones de la demanda energética es fundamental, hemos trabajado y enfocando mucho hacia la cuestión de los biocombustibles, que es una de las prioridades, ¿verdad? Y por otro lado también, el trabajar con los residuos es una gama de oportunidades, porque hemos visto que podemos inclusive construir, ¿verdad?, biomateriales que pueden ser, útiles para la, el sector de la obra civil, ¿verdad? Que también es una de las uh, cuestiones que hemos trabajado en la división de ingeniería. Y aquí les muestro, bueno, algunos ejemplos de, de lo que hemos hecho dentro de, de materia de obra civil. Y bueno, en una forma general, el manejar y el tener un plan de manejo de gestión integral de residuos sólidos urbanos, también lo podemos manejar hacia un modelo de negocios que se puede incursionar. De hecho, varios chicos también de la Universidad de Guanajuato han empezado, una vez que son egresados, a generar sus, ¿verdad? Sus microproyectos, ser sus primeras pymes y han tenido varios casos eh, de éxito, ¿no? Me atrevo aquí a mencionar todo Pélez, de uno de los estudiantes también muy sobresalientes, Manuel Alejandro, que ha manejado muy, muy bien todo este proyecto. También Gemar, de otra estudiante que inclusive ahorita es de posgrado de, de la División de Ingeniería, de Ingeniería Química, de la División de Ingenierías también, nosotros hemos tenido grandes estudiantes, como bueno, puedo mencionar a Eric, a Dan, bueno, hay varios que podríamos decir que han incursionado dentro de, del aprovechamiento sustentable de los residuos y aparte, una cosa que pareciera eh, algo alejado, pero es muy vinculado, cómo podemos integrar el aprovechamiento de residuos también para sanar medios que están altamente contaminados. Y una de estas bondades es manejar, ¿sí? eh, por ejemplo, tecnologías de vanguardia para poder sanar sitios con alta contaminación de metales o metaloides en sitios contaminados de nuestra ciudad o de nuestro estado. ¿sí? Aquí les muestro algunas de las cosas que... Que hemos trabajado, y bueno, ya casi para concluir eh, esta, esta breve charla, es bueno, tenemos un grupo de trabajo que, que la verdad estoy muy, muy contenta, muy, muy este, eh, la verdad con mucha colaboración y todas las, las ganas de, de todos mis colegas, pero lo que más me gusta, y bueno, también tenemos aquí. El, el gran honor de que está en este mismo proyecto la doctora Teresita Rendón, que la verdad es un gran apoyo en cuanto a conocimiento de tantas cuestiones de normas, leg legislación, que, que luego por lo mismo del proyecto multidisciplinar, pues es altamente requerido. Y también lo que me gusta mucho es que hemos podido también comunicarnos, tener eh, eh, eh, reuniones de trabajo con autoridades, que esto nos abriendo bastante campo todavía de acción y realmente, sobre todo, no todo transformarlo hacia los hacia revistas de alto impacto, JCR. Yo digo que, que claro, es muy importante publicar, pero es mejor si lo que tú haces lo aplicas y realmente que, que ese poquito granito de arena se vaya transformando y vaya marcando digamos, nuevas eh, situaciones positivas para nuestro ambiente, ¿verdad? Y nada más quiero cerrar con, con esta frase que, que me ha gustado mucho, que menciona que la vida pasa como un simple latido, por ello lleva las buenas acciones con optimismo a las buenas obras, las obras a nuestro planeta con la justicia y la justicia al cielo. Bueno, es, es todo de mi parte, espero que, que haya sido breve pero puntual y bueno, estoy abierta para... Para cualquier pregunta o seguimiento, charla con, con respecto a los puestos. Gracias. Eh, Disculpe, creo que tienen el, el micrófono apagado. Sí, perdón, perdón. Eh, <risa> le decía a los compañeros, si, si puede, ya alguien quiere o quiere interactuar con, con usted eh, acerca de la de su presentación, o de cualquier otro tema relacionado con, con el, el manejo de residuos sólidos. Javier, eh, Francisco Contreras, Esparza, Contreras. Tiene cerrado el micrófono. Ah, sí, tiene cerrado el micrófono de Javier. Y, ahí está ya. Bueno, para la próxima eh, voy a poner en mi pantalla Javier Esparza Contreras sí. eh, para que no haya confusión. Este por ahí eh, eh, prácticamente yo preparé alguna, alguna presentación. En esa presentación, eh, de alguna manera, yo concluyo deben de continuar este el proyecto. De, del tiradero municipal, eh, que lo está haciendo de manera co coordinada la Universidad Municipio, y este, y creo que de manera la Secretaría de, del Medio Ambiente. Yo por ahí tengo eh, una presentación sí. en la cual conceptualicé parte de los residuos sólidos urbanos, los residuos de manejo especial y los residuos peligrosos y eh, plantea ahí todo el marco jurídico eh, de un estudio que hizo el programa universitario del medio ambiente de la UNAM eh, precisamente lo estoy abriendo Javier vean eh, pues de alguna manera los programas integrales de manejo de residuos eh, sólidos urbanos y también para fines de carácter, digamos, de cuantificación del universo. Eh, muy atinadamente la, eh, la doctora en su presentación señaló que únicamente uno, el Juventino Rosas, eh, cumple con la norma oficial eh, 083 en todo el estado. Eh, otros, eh, eh, digamos, más avanzados, sin cumplir con la norma, eh, pues básicamente están en León, en Celadía, y en Guadalajara, y digamos, el tiradero municipal que a la ciudad de Guanajuato, eh, de alguna manera, es un, de acuerdo a la clasificación es un tiradero pero no controlado, eh, cuyo cuya vida útil eh, había concluido y precisamente los estudios eh, interdisciplinarios, tanto de ingenieros ambientales como ingenieros mineros de la Universidad de Guanajuato, eh, estaban buscando a los padres, y el objetivo era incrementar la vida útil del tiradero por 40 años, o en su defecto, la localización de un nuevo sitio de disposición final ya aparecer hacer un relleno sanitario conforme a la norma. Este, pues básicamente, eh, eso es lo que plantea, digamos, el estudio. El... Yo lo, lo titulé de alguna manera, este, residuos sólidos urbanos. Residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Y tomé algunas eh, láminas de la Universidad de León en España de un material de la maestría de auditoría ambiental en el que señalan una serie de procesos. Eh, aquí básicamente la parte de las casas de habitación eh, la parte de residuos lo relacionamos con sustancias químicas potencialmente tóxicas y hay una palabra que define todo esto que se llama CRETIP el CRETIP significa corrosivo reactivo, explosivo tóxico, inflamable y biológico, infeccioso ese biológico, infeccioso está correlacionado obviamente con COVID, incremento tapabocas, como se señalaba. ¿no? Aquí hay una explicación un poco en una en lámina de, relativo, obviamente, a los residuos este, peligrosos. Aquí la autoridad responsable, esto es, es, es obviamente el municipio, no, el responsable eh, de elaborar, eh, de acuerdo a la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, es el responsable de la recolección tanto y también los especiales de manera conjunta con el Estado, ¿no? Es artículo 9 de la misma ley. Y en la siguiente lámina, ahí conceptualizamos básicamente en un resumen eh, todos los tipos de residuos que existen. Eh, no sé si en la siguiente lámina pues, tiene... Eh, eh, En la siguiente, creo. Ahí viene la... El, bueno, esta es la normatividad, digamos. ¿no? Esto viene siendo un movimiento, todas las normas oficiales mexicanas, aparte de, de la que se ha de 083, ¿no? Esto viene siendo para residuos peligrosos. Este... Si le adelantas o le atrasas, como quieras. Aquí hay un, un, un, un esquema, digamos, de de información de residuos peligrosos, ahora ¿cómo conseguimos información para cuantificar lo que sería eh, la afirmación que nos hizo la doctora? De alguna manera este el único, digamos certificado con la norma oficial mexicana pues viene siendo pues básicamente es el de Juventino Rosas, ¿no? Por ahí también eh, mucho más adelante, si quieres ir a la del sonido o como más adelante, más adelante. Aquí está básicamente información directamente solicitada. Eh, si cuenta con un nuevo relleno sanitario o no, si cumple con la norma 083 y, y aquí nos señalan que están en proceso y están en el Y en la coordinación. Para la norma 083, vamos a la parte del tiradero municipal, que está obviamente ubicado como eh, ya lo ubicó la doctora, y adicionalmente tenemos la poligonal de la nueva posibilidad de cambio, ¿sí? Obviamente aquí hasta los infecciosos biológicos se, se depositan, ¿no? Y, hay, y aquí hay un promedio más o menos de ciento 90 de las cuales son domiciliadas y el resto de carácter comercial. Cuando hace mucho calor y por la erosión, eh, normalmente hay posibilidades. En este el año 2019, es una foto panorámica del sitio controlado. Aquí hay un poco las conclusiones hasta donde va la Universidad de Guanajuato en cuanto al tema de lixiviados, precisamente para la contaminación y los derrames. ¿no? Nos decíamos que incrementar 40 años de vida de municipal, la cancelación y construcción de un nuevo, el proceso de proceso de pena. La basura en los lugares turísticos más adecuado. Ahora, ¿cuál es la teoría del Filbert y el A lo que debemos de llegar con la norma 0 Es la única que está en el Estado. Esta teoría de Filbert y ESDEMONDEL, de asignación de recursos. Obviamente la organización de la una planta de, de reciclable y compostela que esto está en León y también la evaporadora de liciviados de una empresa que obviamente el gobierno municipal subcontrató o asignó o dio una concesión para este manejo ¿no? y tenemos un ejemplo de tratamiento de liciviados de la Universidad Politécnica de León y precisamente vemos toda la secuencia eh, tecnológica. Y en la otra parte tenemos, de alguna manera, toda la parte de cómo se van formando las células eh, para tener un relleno sanitario orden, ordenado, ¿no? Y ahí tenemos un video. No sé si lo eh, Del relleno sanitario de León. Eh, ahora, el manejo integral, obviamente el del relleno sanitario, pues tiene varios procedimientos, ¿no? Se ven ahí, la separación, reutilización, reciclable, coprocesamiento. Y ¿no? Este cuadrito lo reproduje del estudio que le entregó eh, el programa universitario de medio ambiente, precisamente al gobierno del Estado. Y, obviamente, hasta llegar a la Aquí lo que yo estoy viendo que justo, a ver más adelante, que únicamente en el informe eh, del presidente municipal se señalan la parte de, eh, eh, de los contenedores y párale, no. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de toda la parte de gestión integral de residuos sólidos urbanos en, el, en los municipios del estado de Guanajuato. Eh, se sacó la cobertura de, recorre, de, de recolección, la legislación municipal, eh, los costos de los residuos, E indicadores de barrido manual y disposición final. ¿no? Se genera un padrón de consultores para hacer los estudios. Aquí, básicamente, los estudios son para prevenir y gestionar integralmente los residuos, ¿no? tanto estatal, municipal o intermunicipal. El objetivo: resolución de problemas ambientales, mejorar el manejo de los residuos y fomentar el aprovechamiento. Aquí la parte normativa de los sólidos urbanos eh, y pues la tiene a continuación, la, la, el presupuesto, tenemos obras públicas, adquisiciones, el programa nacional de gestión integral de residuos y todos los reglamentos interiores de las secretarías estatales, federales y en el caso de Guanajuato, la responsable de medio ambiente, ¿no? Y señalamos la norma oficial mexicana, la fundamental a 083. Cuando hay una confusión, en, la, en el, la gestión de trámites anteriormente era licencia de funcionamiento ambiental, ahora se localiza con, como dictamen técnico ecológico, pero la práctica es lo mismo. Y el plan de manejo que tiene el municipio eh, publicado tiene un objetivo de su plan, que es minimizar, valorizar, valorizar, eh, manejo adecuado de residuos peligrosos, una tecnología adecuada, dar educación ambiental, y pues esto, digamos, está en proceso por el volumen eh, de generación de basura, tanto de población local, flotante, y los turísticos, ¿no? Ahí, y más adelante creo que se ve en la siguiente lámina, tengo entendido, eh, la parte de Bueno, este es el plan de, la, de precisamente del municipio en cuanto a generación, en cuanto a reducción, caracterización, cómo se almacena temporalmente la parte de acopio hasta llegar a la, a la disposición final, el transporte y la valoración. La pepena inclusive ya se hace desde los contenedores y posteriormente después de los contenedores arriba, ¿no? Y antes de llegar a la eh, disposición final ya el valor económico de la basura ha disminuido, ¿no? Este, aquí vemos, por ejemplo, ¿qué informó el presidente municipal? Dice que rehabilitó 233 contenedores, una ciudad limpia, etcétera, ¿no? Ahora, eh, en la siguiente lámina está lo de la universidad, proyecto de la Universidad de Guanajuato y el municipio Tiradero municipal. ¿No? esto eh, eh, pues hay que dar seguimiento a la inversión en capital humano ¿no? que ya se tiene eh, se tiene que con, continuar con el procedimiento ya sea de cancelación ante el profeta del tiradero municipal y llegar a eh, nuevo sitio ¿no? elaborar el estudio técnico justificativo conforme 083 que nos, nos comentaba la doctora que ya está luego eh, también ver la parte ambiental cuáles son las medidas de mitigación eh, cómo va la construcción de laderas por ejemplo cuáles de de cuáles ¿cuál células o celdas perdón han sido eh, canceladas cómo se estabilizaron los taludes y la limpieza general del entorno el problema fundamental es el control de incendiados que el 50% es retenido y lo demás eh, corre directamente a la cañada, lo que implica eh, que tenga contacto con los cuerpos de agua, ¿no? Ahora, un nuevo relleno sanitario con tecnologías empleadas para las presas de jales mineros en el mismo predio actual o terreno nuevo es una discusión que traía este proyecto. Aquí vemos eh, cómo la educación ambiental, por ejemplo, el ejemplo ya la batería firme se convierte, eh, todos estos en la Ciudad de México se difundieron a toda la población eh, domiciliada, más aparte de todos los camiones y se paraban y no movía, ¿no? Posteriormente a esto generaron días específicos, pues, tanto para orgánicos, para inorgánicos, para, para voluminosos, ¿no? Y un poco, como decía la doctora, ir concientizando con talleres específicos eh, desde la niñez. Y obviamente aquí hay un me mejor control de la basura, ¿no? Martes y jueves, orgánicos. Reciclables, caldía, ¿no? Inorgánicos, lunes, miércoles, viernes. Y los voluminosos, los domingos, ¿no? Entendemos que Guanajuato, al igual que Cancún, Los Cabos, la basura... Eh, que genera es una basura turística de alta, de alta situación económica, por eso es un poco complicado. Ahora, ya para llegar a la última fase, ya para tener un relleno sanitario conforme la norma 083 de CEMARNAT, hay que acudir a la Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico de CEMARNAT, ver y calificar los para los proyectos Tener los permisos del gobierno del estado, el cambio de uso del suelo, el terreno que ya se tiene, una manifestación de impacto ambiental con un resolutivo adecuado y el proyecto ejecutivo que tiene concluido la Universidad de Buenos Aires. Digamos que en esta panorámica muy general es un tema que es muy árido, eh, muy complejo, muy ambiental. Y muy de manejo tecnológico de inversión, que normalmente en todos los municipios del país no viste al líder político que está en turno. Eh, por eso son proyectos eh, que no son tan prioritarios, al igual que las aguas, eh, las plantas de tratamiento de aguas residuales y las aguas de, de, de, de tratamiento de agua. ¿no? Yo con esto lo que complementar, digamos, de alguna manera operativamente. Eh, que la problemática es eh, pues tener un mejor servicio de disposición final y un buen procedimiento y estrategias para la educación ambiental, ¿no? Con esto yo concluyo complementando la presentación de Alma Serafín. Muy bien. Este, Alguien más quiere. Comentar. Eh, doctora, ¿tiene alguna observación sobre el, la presentación del doctor eh, eh, Javier eh, Esparza? No, creo que lo que él comentó es, es muy importante también y, y creo que también dentro de las, de las cuestiones, una de las cosas que se tiene que trabajar mucho y como él también mencionaba, es analizar el, el sitio de, de disposición final de los residuos sólidos urbanos y hasta qué punto eh, se puede replantear para que se maneje un relleno sanitario como tal. Pero eh, habló también de algo muy importante, la cuestión de los disibiados que se están generando, eh, los cuerpos de agua cercano que están ahí, cómo está impactando. Entonces, eh, se tiene que hacer un estudio muy, muy a detalle y sobre todo cuando esté la propuesta en marcha o, o ya se tenga aprobada de cómo manejar por partes eh, el, la construcción del relleno sanitario, se tiene que, que analizar todo un panorama muy, muy puntual no y, y sobre todo también cuidar los aspectos sociales. A lo que me refiero es eh, empezar a trabajar con la misma ciudadanía para que también eh, empecemos nosotros a tener esta conciencia de reducir lo, lo mejor posible los residuos, sino, bueno, a pesar de que todavía va bastante tiempo eh, que falta para poder lograr grandes metas, eh, tenemos que tratar de, de, de no generar residuos y, sobre todo, de ahorita con la cuestión del COVID que estén bien eh, eh, manejados en la cuestión de su disposición, porque eso también va, va a afectar enormemente, en, no nada más, por un lado, ya con la contaminación que tenemos por N cosas, sino ahora también con la cuestión de, de, de este microorganismo, ¿verdad? Claro. Bueno, ahora con este eh, problema que tenemos de la pandemia, como que hemos tenido los las personas más tiempo de reflexionar en lo que nos es cotidiano en relación con los desechos, la basura, etcétera, Y creo que sería un buen momento para eh, impulsar algún programa educativo en donde cada ciudadano se ponga metas de reducción de, de desechos, ¿no? O sea, si yo estoy generando dos kilos de basura, a la semana, pues voy a intentar que sea la mitad por lo menos, pero como que habría que acompañar a los ciudadanos con un programa este, para dar consejos a la gente de cómo hacer este asunto, el que se vuelva una necesidad de los ciudadanos, producir menos basura, ¿no? Sí, así es. De hecho, como también mencionábamos, pienso que Debemos nosotros empezar por nosotros mismos, ¿verdad? Eh, aunque suene un poco redundante, pero si no eh, empezamos a tener este, este cambio de cultural, eh, sencillamente por más que autoridades pongan N cosas, por más que se generen N reglas, no vamos a entender. De hecho, una de las, de las cuestiones que, bueno, me permito mencionar... Eh, ahorita con lo de la policía verde se han generado, creo, muy buenas eh, actividades y, y la verdad es, es de destacar. Y quizás algo muy crítico es eh, multar a la gente por, por la cuestión de, de su basura y que lo han hecho en otras ciudades, en otros países. Y, y pues lamentablemente así funcionamos. O sea, hasta que nos llega la multa de que tiras la basura o, o, a, o una multa fuerte, Entendemos solo así, entonces también es, es una de las cuestiones que nosotros mismos generamos, ¿no? O sea, no es lo mismo que hay algo aquí en la calle, me vale a que te lleguen ah caray ya tiraste, ahí te va la multa, ¿no? Entonces ya como que reflexionas y, y es la forma lamentablemente un poco ruda, pero así nos educamos más rápido, porque ya cuando nos pega el bolsillo, es cuando ya le pensamos un poquito más, ¿verdad? Claro que en un sistema justo, además de haber castigos, hay también estímulos, premios para aquellos que sí logran las metas de reducción de basura, que no sé si en algún lugar se esté haciendo así, pero si no, aquí podríamos empezar con las dos cosas, ¿no? Tanto multas por, por exceso, en la basura como premios por ser gentes que están alcanzando las metas de disminución de desechos sólidos y fomentar la cultura de la compra de o, o, artículos a granel porque los envases pues, son los que ocupan la mayor volumen tal vez de basura, ¿no? Y sobre todo de plásticos. Sí, de hecho yo bueno, conozco a algunas ciudades que precisamente ahorita lo que usted acaba de mencionar es muy importante, porque también los estímulos, por supuesto, es, esos como premiaciones son muy buenos para, para la población. En algunos casos les dan vales para que lo canjeen, dependiendo de si cumples con, con una buena manejo de tus residuos, si haces una buena separación, bueno, pues ahí te va tu estrellita, vas acumulando y dan vales. En algunas otras ciudades yo conozco que, también hay una reducción en, en impuestos que tienen que pagar prediales, etcétera Y de una forma u otra estimular a la, a la población ha habido claro. muy buenos y que sí han tenido logros, ¿no? Me atrevería a citar a la ciudad de Aguascalientes, que ha logrado eh, grandes cosas con, con el manejo de su gestión de los residuos, a tal grado que eh, recibieron, bueno, a nivel Latinoamérica, creo, la escoba de oro o algo así, porque precisamente… Involucraban de una forma positiva a la ciudadanía. Entonces, claro, hay muchas vías en las cuales se puede manejar para que empecemos a, a cambiar y tener estos retos, ¿verdad? Claro. Claro. ¿Alguien más eh, quiere intervenir? En... Bueno, a ver, mira. Carlos Arce, por favor. Gracias. Eh, pues muy interesantes las dos presentaciones, tanto la de la doctora como la de Javier. Eh, yo tengo algunas reflexiones. La, la primera es respecto a la dificultad de prestar el servicio de, de, de el servicio de basura en Guanajuato. Evidentemente, Guanajuato es una ciudad diferente a todas las demás. Eh, hay muy pocas calles de acceso. Eh, hay que organizar que se baje a tiempo la basura de los callejones para sacarla por las calles principales que hay, eh, eh, la topografía con eh, subidas muy inclinadas, eh, frenos de los camiones bajando, eh, en fin, el, el costo es muchísimo más alto que en otras ciudades, simplemente en la parte de recolección. Y luego viene el asunto de la eh, disposición de los residuos eh, sólidos urbanos, donde pues no hay necesariamente los lugares más adecuados entonces esto esto lo hace más complejo y ubico algunos problem dos problemas esenciales el primero es el asunto del tiradero de basura digo es simplemente un tiradero de basura este tiradero de basura de basura hay que conservarlo ahí doctora o hay que cambiarlo otro punto importante eh, hay una correlación muy importante también con Silao, por ejemplo. Se ha hablado de la creación de un tiradero común para, para Guanajuato y para Silao en el lugar más conveniente que haya. Puede ser otra opción, pero el asunto es, ¿es válido dejar ahí el tiradero o realmente se debería de pensar con mucha seriedad en cambiarlo ya y buscar... El lugar adecuado para poner ese tiradero conjuntamente con otros municipios o de manera este, exclusiva para Guanajuato. Y la otra, que es el, la bendita idea esta de, de concesionar la basura. Eh, sabemos que el alcalde Navarro quiere concesionar la basura aún bajo... La experiencia malísima experiencia que ha tenido Guanajuato desde hace años con el asunto de la concesión. Eh, el problema de la concesión es es difícil de gestionar y de administrar la concesión desde el municipio, en los grandes municipios, en las ciudades donde hay este este esquema. En, en muchos ha funcionado, en muchas ciudades funciona este esquema, pero el de Guanajuato es complicado por, la, por, por las, las dificultades que tiene Guanajuato. Yo no sé si se pueda pagar realmente lo que cuesta eh, eh, dar este servicio en esta ciudad. Y, y, y la última nada más como colofón, la Universidad de Guanajuato ya está separando toda la basura así como nos lo, como lo, como nos lo propone, doctora. Este, sería bueno que la universidad, Estuviera dando ejemplo, probablemente ya lo está haciendo, no lo sé. Sí, sí, sí. Eh, bueno, empezando con primeras preguntas. La verdad, la respuesta es complicada y es complejo para ir analizando con puntos. Yo siempre pienso que cualquier cosa que tú quieras hacer, tienes que realmente eh, hacerte varias preguntas al respecto eh, y, y tener... Bueno, yo me atrevería a decir que casi un análisis fuera pequeño, eh, muy cualitativo, ¿verdad? Para ver a lo que tú quieres eh, enfocarte y si realmente eh, va a tener una buena visión, ¿verdad? Inclusive hasta apoyarte con, con un diagnóstico de indicadores. En el caso del de, de tiradero, bueno, yo me atrevería a decir, dentro de mi opinión, si tú ya estás afectando un sitio, ¿por qué quieres buscar ahora otro para afectar otra vez? O sea... Y hablar del problema de los, de los residuos, también considero que cada municipio debe ser muy responsable de lo que va a manejar. Si, bueno, es mi opinión, si en sí un municipio tiene mucha complejidad para manejar sus propios residuos, sumándose con otro, ¿realmente va a ser una buena sinergia o no lo va a hacer. Yo creo que antes de dar ese paso, habría que analizarse si la sinergia es buena o realmente no lo es, y ser muy autocríticos, muy autocríticos porque precisamente cuando se toman decisiones no bien analizadas, a veces podemos caer en, en, en errores que nos pueden llevar a cuestiones nada favorables, ¿no? Y, y nuevamente regresando, considero que si ya está el sitio ahí, más bien habría que estudiarlo más, hacer un buen diagnóstico y ya proponer que ese sitio sea el que se tiene que que manejar como un relleno sanitario, porque estar buscándole otros terrenos y haciendo otras afectaciones, uh -huh. ya el planeta también necesita respirar. O sea, no podemos estar jugando con nuestro entorno de que, bueno, ahora aquí ya no por esto y el otro, ahora vamos a buscar, pero cualquier tipo de sitio ambiental, cualquier terreno, al fin de cuentas es un ecosistema y vamos a estar alterando todo el ambiente que, que, digamos, ya está equilibrado, ¿no? Entonces, si ya está tiradero, pues mejor vamos a tratar de buscar, si ya afectamos ese sitio, si ya afectamos ese lugar, pues de qué manera eh, hacemos el, un buen proyecto que realmente avale y dé la capacidad para, para este, eh, buscar mejores soluciones. Aquí el problema es el manejo de los lisibiados. Si no se tiene un estricto control de cómo se van a, a, a manejar, eh, vamos a caer que no nada más va a contaminar ahí, sino todos los sitios que están alrededor, ¿verdad? Y aún así, si ponemos otro lugar o otra propuesta de, de cualquier punto, pues también lo vamos a afectar y los cuerpos de agua en cualquier lugar eh, tenemos cercanos y el agua subterránea y la filtración de lisiviados pues va a caer siempre hacia un punto porque bueno, sabemos el agua es fluido y, y al fin de cuentas va a afectar, ¿no? Entonces esa es mi opinión, porque si es eh, debemos de, de tener ya este sentimiento hacia nuestro planeta y, y tener más respeto si ya afectamos, pues eh, hay que solucionar lo mejor posible y ya no estar buscando otro para afectar, bueno, es mi opinión. En cuanto a la cuestión de, de la educación ambiental que, que se lleva, creo que hoy en día es uno de, de los retos que, que todos ciudadanos debemos de, de afrontar. La, la Universidad de Guanajuato sí tiene un, un plan de manejo de sus residuos. Afortunadamente, bueno, tenemos, por ejemplo, divisiones como la División de Ciencias Naturales y Exactas, que maneja varios residuos por los laboratorios, nuestra propia división también. Pero hay un buen manejo eh, desde casa, creo que puedo decirlo orgullosamente. Y tienen obviamente toda la, la cuestión documentada. Claro que eh, luego para estar también buscando eh, empresas que, que apoyen, a veces no, no, es no es tan sencillo, pero creo que todos estamos muy conscientes de eso. sí en, en cuanto a la concesión de los residuos, fíjese que para mí siempre ese es como un tema, la verdad, como muy complejo, porque es, es difícil entender, y lo digo desde un ambiente muy académico, muy, muy este, universitario, entender realmente el sentido de, de esto, porque eh, concesionar, eh, hay que, habría que también analizar hasta qué punto es, es viable y factible pero realmente siendo respetuosos con, con el plan que se tiene que seguir. La ciudad de Guanajuato sí es compleja por varias cuestiones que maneja, los callejones, etcétera Pero yo pienso que la gran solución a veces no es tanto una cuestión de, de, de, de, de un plan muy, muy detalloso en cuanto a llevar otra empresa que maneje los residuos que aquí el trasfondo es siempre la educación que nosotros podemos implementar a la ciudadanía y si logramos que nosotros que cada uno de nosotros realmente haga una buena gestión podríamos ir disminuyendo la cuestión de los residuos el, por, por decir algo si yo genero un kilo de basura y de ese kilo de basura el 50% es basura orgánica ¿por qué mejor no le meto a la ciudadanía que esa basura orgánica traten de hacer su composta. Ahora, si alguien dice, bueno, pero es que mi casa es muy pequeña, ¿cómo le voy a hacer, no? Bueno, ¿por qué no nos organizamos las colonias, los eh, gente, y buscar, bueno, ¿sabe qué? Aquí podemos hacerlo, que esta composta sea para la, la colonia, la comunidad, y podemos aquí generar este, eh, tierra fértil, inclusive, quizás suena muy utópico a veces la idea, pero si grandes ciudades de otros países lo han logrado, ¿por qué nosotros no? O sea, yo pienso que el CID es cultural. Y si nosotros tenemos ya una, una caray, hombre, estamos viviendo una era del COVID, ya tenemos que cambiar esa mentalidad y, y ver las consecuencias que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que como humanidad tenemos que, que ver hasta qué punto queremos que nuestra especie siga, porque así como vamos, o sea... Lo único que estamos haciendo es que nuestra propia especie se vaya a extinguir y los causantes somos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que tenemos ya que cambiar esa cultura e inclusive en, en ese entorno se pudiera evitar siempre y cuando cada uno de, de, de los humanos entendiéramos más la afectación que estamos haciendo, pero también lo que podemos apoyar, generar y pues ahora sí que restaurar de todo el daño que hemos hecho, ¿no? Bueno, es, es mi opinión, es, es luego a veces complicado estas respuestas. Gracias. Sí, nada, nada más apuntar una cosa, Memo, para que, para sí. dar la, la palabra al siguiente. Eh, en el caso de la concesión, el problema, desde la perspectiva que lo toca la doctora, es que el estímulo para el concesionario es recoger la mayor cantidad de toneladas posible, porque pues, se cobra por tonelada. Entonces, ahí estaríamos yendo precisamente en contra de lo que estamos buscando. Mientras que lo que se busca es generar menos basura, que cueste menos, que sea más sustentable el consumo eh, en Guanajuato, en nuestra ciudad. Pues por el otro lado, lo que te diría un concesionado, concesionario es, este, usted genere toda la basura posible. Este, todo lo que quiera yo se lo recojo, se lo cobro luego al municipio y, y, y tomo también lo, lo, lo, lo más valioso de la basura que usted genere eh, pero pues va en contra precisamente de esta otra otra visión que es la que habría realmente que empujar no entonces eh, pues yo sí creo y estoy estoy cierto que hay que tener muy claro el asunto del de, lugar eh, si cambiar o no cambiar creo que los argumentos son importantes los que nos da la doctora, y, pero el, la cuestión es cómo vamos a... Aquí lo que vendría a ser muy importante es cómo vamos a controlar por lo pronto lo de los lixiviados, que eso es, entiendo que debe ser muy urgente ya, hacerlo rápido. Y en relación a ello, las prioridades de esto, porque el problema es que, por ejemplo, el municipio su prioridad sea hacer un, un museo de las momias caray, a la hora que estamos oyendo esto, el, el tema tan, tan sensible como es el, el asunto de, de los residuos sólidos urbanos, el de la ecología, el de las áreas verdes, etcétera, eh, que nos permiten respirar mejor que la gente de León o de Irapuato o de Celaya, eh, de repente decir, no, pues es que queremos hacer otro buceito de las momias, cuando traemos los lixiviados se está yendo a la presa de Purísima, pues aquí tenemos que tener un poco de sentido común y establecerle, aunque no le guste al ayuntamiento, pues una prioridad totalmente diferente. Realmente las prioridades de Guanajuato, y yo concluiría con esto, se está viendo que están en otro lado y no en las prioridades que traen ellos. Gracias. Sí, eh, eh, quisiera abundar sobre lo que acaba de decir Carlos, acerca de estas eh, dos eh, caminos que se ven el de generar más basura para que los concesionarios puedan hacer negocio y la otra la de educar a la gente para que produzca menos basura yo creo que la doctora en sus últimas palabras en su respuesta anterior nos da la clave es un asunto de, de sobrevivencia de la especie, es decir, si nos vamos por el lado económico para que los concesionarios tengan negocio, Vamos a producir más basura, pero eso va en contra de la especie, vamos a desaparecer como especie. Es absurdo llegar a decir si sí, hay que generar mucha basura, eso es absolutamente absurdo. Yo creo que este asunto debería estar incluso en la ley orgánica del municipio de Guanajuato, en el reglamento correspondiente, prohibidísimo estable, este, establecer políticas que generen más basura. Al contrario, eh, hay que promover que haya menos basura. ¿Por qué? Porque eso salva a la especie. Porque a mí me parece que eso es fundamental. No, no, el asunto económico, eso no... Es irrelevante. Comparado el asunto económico con la vida en el planeta, creo que la respuesta es obvia, ¿no? A ver, yo eh, no sé si me escuchan. Sí, sí, estás bien. Estaba escuchando mal, Javier, este, si te movías, rato. no sé qué pasaba. Este, a ver si te mueves un poco menos porque, porque de repente se estaba yendo el sonido sí. Y, y. Sí, claro, puede ser los nervios. Este, a, a, no, el que estaba nervioso era tu, tu, tu es, internet, yo creo. ¿Eh? Bueno, mira, hay, hay un mecanismo también con todo el procedimiento de basura, de recolección. al final, de y que es la certificación de Se desfasa tu sonido de tu imagen eh El... la, cer la certificación de municipio limpio mm. eh, esa certificación de municipio limpio es este, dar un seguimiento tener un plan de manejo eh, municipal adecuado ¿no? Eh, de funcionamiento ambiental que eh, puedan cuantificar el monto total de toneladas generadas para recolección especial. Toda la parte también eh, relacionada con los desechos de todos los restaurantes y todos los hoteles. Hay proveedores especiales, pero hay casos en los cuales eh, va directamente la descarga. Entonces. Se va. La certificación de municipio limpio es fundamental, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que sí, tienes razón. Este, hay que buscar las certificaciones. Ahorita me vino a la mente, en alguna ocasión, este, conocí el caso, creo que de Ginebra, en Suiza, eh, y debe ser común en Europa, donde lo que recogen son bolsas de basura que se venden. Entonces el, el municipio vende tu bolsa de basura y te cuesta dos euros la bolsa de basura. Este, Quiere usted producir basura, pues llena usted su bolsa, y le, recoge, le recoge todo lo que quepa bien empacado en su bolsa y le cuesta dos euros. Usted genera cuatro bolsas, pues son cuatro bolsas y paga. O sea, ahí el, ahí el, el, el, el, eh, el criterio que funciona es el económico. Y es la gente la que pues, tiene que responder a ese asunto. Pues, si, si, si, si genero eh, un montón de basura, pues, voy a acabar este, gastando un demonial de dinero cada semana por, por, por, por la basura que, que, que, estoy, que estoy generando. Entonces, el estímulo es a bajar la cantidad de basura que produzco Precisamente porque pues, no quiero gastar en bolsas que vienen selladas y todo, nada más las vende el municipio y cuestan tanto, ¿no? Entonces, hay muchos, muchas, muchas fórmulas, me imagino que hay políticas. muchas fórmulas, etcétera. Eh, el asunto es meterse eh, a la política pública que hay que diseñar para Guanajuato y de esa manera empezar a aplicarla y darle enforcement a esa política pública y ponerla como una prioridad, como estamos poniendo el asunto... Ecológico, medioambiental. Creo que ahorita Paloma Robles y nuestras, nuestras compañeras andan ahí en, en el sí. bajo ese que abrieron, en la calle esta que abrieron este, tratando de resembrar especies, en fin. Pero, pero ese es el asunto. Entonces, ¿dónde ponemos los principales criterios de actuación gubernamental? Esa, esa es la cuestión y creo que el trabajo de la doctora y la ayuda de, de, de esta visión, de poder eh, generar esta visión y comunicarla a los ciudadanos, creo que es muy importante y es la importancia de esta participación del día de hoy. Sí, este, sí ya, ya, ya estuvieron, ya eh, hicieron una rueda de prensa nuestras compañeras allá en el cerro, en el arañazo. Sí, no sé si nos quisieras de decir algo, Paloma A ver, sí, eh, con... les saludo con mucho gusto, con mucho cariño como siempre Acá andamos, como podrán ver eh, Nuevamente estamos los representantes de las organizaciones Y nos acompañaron varios medios por la mañana Estuvo El Sol, El AM, Poblad Estuvo el correo, estuvo zona franca, lo cual nos, nos dio mucho gusto. Pudimos mm, registrar algunas acciones. Hoy, como podrán ver, fue colocada una, una banda amarilla, nuevamente es simbólica, ya que la autoridad no hace su qué hacer, deja un vacío que los ciudadanos debemos tomar a, a instancia de que sigan propagándose las irregularidades. Entonces, nos da mucho gusto ver que... Mm, que la plantación de la ocasión anterior ha sido respetada y obviamente hoy está siendo continuada por, por las organizaciones. Porque definitivamente nos llama mucho la atención esta aplicación discrecional de los actos de autoridad. En otros casos hay reacciones inmediatas y ahora que está de por medio una zona de conservación ecológica, pues la autoridad ha, ha, ha acudido a pedirle de favor al particular que por favor regularice su Irregularidad, entonces no, no, no permitimos, no, no consideramos que debamos permitir y consentir y tolerar esta esta omisión porque de alguna manera sienta un precedente para otros actos que pueden ser aún más desastrosos. Así que aquí andamos saludándoles con mucho cariño y mucha energía. Y sí, lo que pasa, lo que pasa es que los dueños de los terrenos son gente influyente, no? Por eso ahí los tratan mismo, de manera distinta. Vamos a ver, este, yo les propongo que eh, terminemos este asunto porque ¿Cómo no? la, la problemática que traen, tenemos medioambiental y de sustentabilidad y en Garza con esto, digo, para no, para darle su lugar a cada, a cada tema que traemos. Este tema está muy, muy correlacionado con, el, con, con este otro, ¿no? Pero, pero para terminar este, de, sobre la exposición que hoy nos, nos hicieron alma... La doctora Alma Serafín y, y Javier, pues creo que sería importante que, pues no sé, rematar con algunas consideraciones finales por parte de la doctora y, y, y esperando que Javier pueda resolver sus problemas de audio que trae el día de hoy. Sí, desde luego, desde luego coincido con. Y ahorita con seguimos el... Paloma. Claro que sí, claro que sí, Carlos, y Lolita muy activa, en la mañana andaba con nosotros, ahora está en la sesión, yo estoy al pendiente también de la sesión, eh, cuando cuando concluyan esta esta eh, fase temática, y saludo también con cariño a la doctora Alma, que nos ha acompañado hoy en la sesión del observatorio. Hasta el rato. Gracias, Bueno, yo quiero comentar dos cosas, este, doctora Alma, muchas gracias información valiosísima, eh, igual que la de Javier Esparta, también, este, muy interesante. Eh, yo aquí también, igual que Carlos, quiero aportar algo. Eh, hablan de educación, de educación para la ciudadanía. ¿sí? Para poder educar hay que pregonar con el ejemplo. Y cuando no, cuando no hay un ejemplo, claro, y no hay un ejemplo como ejemplo entonces, la ciudadanía no va a ser caso. Si sí se requieren sanciones, si antes la gente salía a barrer sus calles, antes la gente recogía su, su basura y la llevaba a, lo, a los depósitos, pero si van a concesionar, yo he escuchado, porque me ha tocado, oye, no tienes la basura, yo vivo en Pasita, doctora, y el río es un caos. El río de Pasita, tuvimos varias semanas eh, eh, sacando la basura, eran bolsas bolsas bolsas de basura y a las siguiente semana lo mismo. Entonces, eh, yo creo que sí se debe de sancionar, ¿sí? debe de, de haber un, una corrección a esto que la gente hace. Y, y les comentábamos, oye, ¿no tires la basura? Ay, ¿por qué no? Y para eso hay, ahí están los barredores, ¿no? O sea, siempre tienen pretextos y justificaciones la gente, pero sí es importante... Que, que se venga, que ya hay una sanción. Igual, puede ser a la parte eh, la premiación. ¿sí? Puede ser da, dar una, una boletita donde se les vaya poniendo, yo entrego mi basura y me pones por favor aquí una estrellita, y cuando yo complete mi planilla la puedo canjear por algo, O sea, se me ocurre alguna, alguna situación de esta. ¿no? Pero sí, sí es muy importante, si van a concepcionar la basura, aquí los ganadores van a ser los concesionarios. Obviamente participa el municipio, porque no los va a hacer tampoco nada más ¿sí? gratis. Y aquí se viene a dar la corrección. Eso, eso es indiscutible Yo se lo doy a mi compadre el concesionario, eh, tú me, me, me pones la nota o por tal cantidad y aquí vamos a la o sea, Eso siempre se ha dado, tanto con las concesoras como en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces sí es importante que, si se va, yo no estoy a favor de, de concesionar la batera si no hay una educación. O sea, yo creo que con educación se podría remediar esta situación. ¿sí? Los niños en la escuela les decían, eh, que hasta andaban preocupados los estudios eh, tratando de juntar sus 50, sus 20 o sus 10 envases plásticos para llevarlo a la escuela donde había... Como un tipo de, de, de participación, pero como si fuera concurso. ¿sí? El grupo de sexto B juntó este, 50 bolsas, pero el grupo de quinto A nada más puntó 20. Entonces, había ese tipo de competencia donde los niños en, en la primaria hacían eso. ¿sí? Entonces, sí es, qué se puede educar, sí se puede educar a la ciudadanía cómo se puede educar? Bueno, pues como lo decía la doctora Alma, donde más pega es en el bolsillo. Y, y si tú cometes este tipo de actos, bueno, pues vas a llevar una sanción y, y la siguiente y vuelves a llevar una sanción. Al final de cuentas la gente va a tener que entender y si le está pegando a su bolsillo y entonces se va a educar de esta manera. Igual, si ven que se está dando una remuneración algún beneficio para los, los ciudadanos, pues también la gente tiene muchas necesidades y entre ellos mismos pueden ir juntando la basura para, para que ellos les puedan dar sus, sus este, tampitas y puedan canjearlo. por ahí. Yo creo que en Mirapuato, mi hermana vive en Mirapuato, y en Mirapuato dice que pasa un señor dos veces a la semana y ya le tienen la bolsa separada con lo que es reciclable con los, las botas de, las, los botas de aluminio, eh, papel, y lo que es este, residuos sólidos, esos también lo, lo, lo ponen en una bolsa eh, y eso lo llevan a, a hacer para hacer composta o no. Pero, y le dan una lana porque te lleve esta, esta, este, esa vacía. No sé, este es por un punto. Otro punto que, que mencionaba la doctora Alma es acerca del covid eh, ahorita están promoviendo, nuestras autoridades están promoviendo lo del culto a la muerte. Van a hacer en la subterránea, este, su tianguis, pero están cerrando el panteón municipal, o sea, la gente no, no va a poder ir a ver a sus muertos por lo del COVID. Ah, pero eso sí, van a hacer su, su tianguis este, en la subterránea. Creo que es incongruente lo que las autoridades hacen. ¿Cómo no permiten a la gente donde es un lugar cerrado, es el panteón que tienen más pos posibilidades de, de tener una, una buena organización para la entrada y la salida de la gente? Pero si sí van a abrir la subterránea para hacer su tianguis, entonces ¿cómo van a, cómo van a controlar a la gente? Yo digo, este, hacen cosas que realmente no hablan con la congruencia, no actúan con congruencia con referencia a esto. Eh, bueno, eso es parte de lo que yo quería comentar. Así es. Sí, bueno, yo ya qu quisiera eh, concluir y la verdad muy valioso también todo lo, lo, que, lo que comentó. Creo que sí es muy importante... Si desde un punto entendemos que tenemos que iniciar con la educación ambiental, eso nos va a ayudar, obviamente, a tener otro otro giro y otra forma de, de pensar, ¿no? Y creo que con esta pandemia que estamos actualmente pues eh, viviendo como tal, nos ha llevado a reflexionar que una de las prioridades que tenemos que manejar es precisamente esta transición a la sustentabilidad, pero a una sustentabilidad real y que seamos muy conscientes de manejar este concepto con todos sus ejes que, que involucra y obviamente la, el manejo de, de los residuos y, y todo lo que... Empecemos a, a trabajar y, y obviamente, o sea, quizás sería algo muy utópico, ¿por qué no hacernos la, la meta o la regla de, de llegar al, a la cero basura? Es algo muy difícil, más no imposible, ¿verdad? Entonces, lo que quisiera yo cerrar y, y creo que, que bueno, primero, también agradecer mucho por la invitación, eh, la verdad fue de mucha contribución y, y esperemos que poco a poco los cambios como sociedad, como humanos, vayamos logrando grandes metas. Gracias. Bueno, yo eh, no sé si ya se escuché un poco mejor. Ahorita sí. Bueno, yo ya para concluir, digamos que eh, se debe de continuar, ah. evidentemente, con los estudios y la vinculación entre el municipio y la Universidad de Guanajuato. Sobre todo en la parte de los estudios eh, técnicos justificativos relacionados con la parte del tiradero municipal. El tema central que queda eh, eh, como peligroso son los lixiviados y tratar de eh, buscar cómo concentrarlos y modificar esos 50% de capacidad instalada y evitar todo lo que sería la contaminación del suelo. Pues no como a los cuerpos eh, del agua. Siguiente es eh, determinar la cancelación y construcción de un relleno sanitario. cancelación implica un procedimiento ante Profepa. Esto eh, yo recuerdo que, tenía que la delegación estatal eh, pudo haber eh, solucionado el conflicto, pero al parecer creo que no era de carácter prioritario, ¿no? Eh, lo que corresponde a todo el material orgánico e inorgánico eh, se encuentra totalmente disperso, ¿no? Eh, con la posibilidad de que tanto los deseos penetren eh, y los mantos, digamos, freáticos puedan tener contaminación eh, del agua. Y regularizar ya sea sindicalmente o Pero, políticamente el proceso de y por último, en cuanto a la experiencia de la concesión de los residuos sólidos de manejo especial eh, de los casos que tenemos, el caso de León tuvimos, se tuvo un conflicto muy severo, eh, precisamente por que eh, no se cumplían con los por metro cúbico de generación de basura, y eso implicaba eh, un castigo, inclusive firmado el contrato en dólares. Me tocó conocer de cerca un proyecto en Boca, Boca del Río, una empresa concesionaria española, que lo único que se vio fue eh, eh, la colocación de eh, muchos dispositivos, eh, etcétera, pero en la práctica no tuvo un éxito adecuado, ¿no? Y por último, eh, sería muy importante pensar de certificación de municipio limpio. Es una certificación que a nivel de turismo europeo de alto ingreso es muy, muy valorada, ¿no? Yo con esto eh, concluyo y que el relleno sanitario que se haga se evalúe correctamente. ¿Cómo vamos en términos a la aplicación de la norma 083? Ni siquiera estamos registrados como beneficiarios, ¿no? Ya concluí mi participación. Pues muchas Hola, gracias. buenos días. Hola, Pablo. Muchas gracias. ¿Alguna duda que se les haya quedado de la parte técnica? Hay muy buenos ingenieros ambientales. Aquí eh, es la parte política y la parte económica. de Una determinación en cuanto a la construcción de un nuevo río tan importante para unos 40, 50 o 60 años eh, futuros, ¿no? Ya le doy la palabra a Francisco. Está muy inquieto por participar y... Hola, mamá, buenos días. Estoy escuchando. Yo quiero agradecer a la doctora Martencia Serafín Muñoz por su valiosa presentación. Este, nos deja claros muchos aspectos que no, por ser neófitos, no, no los conocíamos y eh, por supuesto que le dejamos la puerta abierta para cuando usted cree, considere pertinente que el observatorio pueda a, apoyar en las labores de, de, de divulgación, de difusión de su trabajo. Con mucho gusto estamos a sus órdenes, doctora. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y a Muchas gracias a ustedes y nuevamente agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, licenciado Carlos Arce. Muchas gracias, Guillermo. La verdad, todo un gusto conocerlos. También Javier Esparza, Francisco Montiel, Paloma, que ya había tenido por ahí también gusto de, de conocerla. Y um, no alcanzo, disculpe, eh, no, no veo bien su nombre, Maldol. Ah, bueno, un placer también. <risa> Los y muchas felicidades, doctora. Es el... Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Le agradecemos y que sirva, estamos... y sirva como ejemplo a esta comunidad. Muchas gracias, bueno seguimos gracias. a sus órdenes y un gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Bye. Bye. Bye. Gracias. Bye. gracias. Sí, pues eh, ahora sí podemos pasar al siguiente tema del arañazo en que nos iba a ilustrar eh, tanto Lolita como Paloma sobre los acontecimientos del día de hoy en la zona de las eh, ¿cómo se llama? Las Enredaderas Hola, qué tal eh, Buenas tardes, sí andaba allá en el, en el Arañazo con Paloma eh, fui a, a chicar eh, y a apoyar un ratito eh, ya después si no. No se escucha bien Lolita No se escucha bien Le corta mucho la señal De audio Se distorsiona el audio Fue la práctica que dejó el Kirin fue copiada por varios ¿Ya me escuchan bien? Ya eh, mejor Les comentaba Que andaba también allá En el arañazo Efectivamente no, no, había nadie más que los, los medios de comunicación, ya mencionó Paloma, este el colectivo, el colectivo de Guanajuato despertó, el Colibri, este, y otras, otras oposiciones ahorita no recuerdo los nombres, el, por supuesto Paloma. tampoco no las han citado y lo que me llama mucho la atención era fue un documento nada más que no, no llevaba el teléfono eh, escribí, este, pues, estaba prolongada la, la, la pendiente eh, la carretera si que hicieron eh, pues muy pronunciada y no me, no me llevaba no llevé el teléfono eh, espero que paloma si nos está escuchando le tome una fotografía eh, derecho hay un, un documento este, ahí con eh, una, una carpeta plástica que está pegado ahí para lo más no sé si lo viste, pero es como de sí. abrir Ajá. hola Lolita nuevamente sí, ahora que, que pasemos por ahí tú sabes que está un poco más abajo le, le tomaremos una fotografía estamos por declarar eh, formalmente clausurada la sesión de hoy la sesión de clausura simbólica de este Camino Irregular. Sí, camino. A ver, aquí saludamos a Evelyn, a Alejandra, a Jan, que anda por acá. Unos amigos actores que también nos acompañan por aquí. Más abajo está Marisol y Eli y los compañeros del colectivo que ya, que ya se retiraron por ahora. Pero pues estamos muy contentos. A ver, Evelyn, cuéntanos de esta banda. De este lado, entonces, voy para allá, voy para allá, Ajá. para filmar esto. Claro. A ver, lo que aquí quisimos hacer, bueno, nosotros desde el primer día en que denunciamos esta obra, lo que hubiéramos esperado es que Desarrollo Urbano viniera a clausurar la obra con estas cintas amarillas que tiene, que dicen precaución o algo así. Pero desgraciadamente pues nunca vino aquí. A desarrollo urbano a clausurar la obra, entonces hoy lo hicimos de manera simbólica con papel crepe amarillo, indicando mmm, no a la regularización, sí a la reforestación. Y nos sentimos muy orgullosos, ¿fueron colocadas cuántas, tres? No, más, ¿no? Más, ¿Más? Sí, más, a ver. más vamos a dar la vuelta. Ajá. Alcanzamos a hacer sí. y hay más, y ahí arriba también. Ajá. El cierre simbólico del campo. Insisto, estamos ocupando el vacío que la autoridad dejó con su omisión. ¿Sigue habiendo maquinaria? Afortunadamente, no en esta semana. No, no encontramos ninguna alteración del trabajo que se realizó el sábado pasado. Pero uh -huh. recordemos que el jueves antepasado también hicimos una clausura simbólica con los elementos vegetales removidos. Y esa vez sí fueron... Eh, no, fue, no fue respetada, los elementos fueron reacomodados a los costados, pero en esta ocasión no, y obviamente estamos más atentos, eh, hoy también nos acompañaron otras personas de la ciudadanía, entonces pues vemos que hay un interés creciente, lo cual celebramos mucho. Finalmente lo que estamos defendiendo es de la ciudadanía guanajuatense presente y futura. Si no protegemos nuestra zona de conservación ecológica, ¿Qué clase de, de herencia de territorio le vamos a dejar a nuestros descendientes? No, es, es que es un daño inconmensurable. Esto ameritaría, yo insisto, una alianza con los medios para que hagan reportajes y hagan visitas y tomen nota y de verdad le den la resonancia que tiene, porque eso es muy grave. En, en otros países, bueno, aquí mismo en México, eso es una prevaricación. En toda la extensión de la palabra y de todas las autoridades según la definición mínima de prevaricar, que es tomar decisiones este, en contra de las disposiciones jurídicas. Y esto este, se aplica fundamentalmente a los jueces, pero no, la, no, no, no, no excluye a ninguna autoridad. Y en este caso, parece ser que el ayuntamiento de Guanajuato tiene entre los miembros del cabildo, y muchos de los funcionarios, especialmente este nefasto personaje de obras públicas, que pusieron al coyote a cuidar a las gallinas, el tipo realmente se despacha con la cuchara grande y debe, o sea, además hasta barato es, se vende por muy poco, ni a plato de lentejas llega. Entonces, que hay un clarísimo caso de prevaricación. Es para mí más que notable y el daño es verdaderamente incalculable porque se está afectando todo un entorno y todo un sistema ecológico solamente por el afán de favorecer a unas cuantas gentes. Por muchos derechos de propietario que tienen, también ellos deben sujetarse a lo que dispone la ley en el manejo del uso de la propiedad. Entonces, favorecer solamente a intereses tan mezquinos y tan contrarios a la solidaridad social me parece verdaderamente deleznable, despreciable, repugnante y ahí le dejo porque todavía no me sobran. Pero, pero esa es mi opinión. Probablemente carezca inclusive este fundamento, pero creo que no. Pero yo creo que Paco, este, que él no tiene la culpa a él lo nombraron. El presidente municipal es el que es el responsable en este momento. Bueno, ¿Por sí. No, ¿Por qué no lo quita? Ese? Bueno, ese ya es otro momento. No, no, o sea, no, no, él es responsable es porque... Porque él no puede decidir si sigue o no. El presidente municipal sí puede. Ah, no, ese sí. Pero, Pero sí se le fincan responsabilidades por lo que hizo y lo que está haciendo. Es más, el tipo viene a estar inhabilitado. ¿Cómo es posible que después de una trayectoria tan corrupta, se le ponga justamente en posiciones donde el puesto va a ser utilizado para obtener beneficios y favorecer tráfico de influencias. Esa es la cuestión de la que el tipo es irresponsable. Tampoco es un inocente que no sabe lo que hace y se pone donde hay no. No, no. Buscó todo eso todo el tiempo. Le brincó ahí porque perfectamente sabía bien a lo que estaba jugándole y a lo que le estaba apostando en contra de la tradición y de toda la comunidad y de todo lo que es Guanajuato como comunidad histórica cultural y ambiental Perdón, perdón, estamos en aspectos logísticos coincido ah. completamente con, con Paquito y por eso estamos aquí, recuperando el lugar el, que la vegetación le corresponde y recuperando lo que es de la ciudadanía Bueno, Carlos, ¿quiere hablar? A ver, eh, eh, este, coincido casi en todo con Paco, pero, pero no en una parte. Eh, eh, yo creo que ahorita ya resulta realmente ridículo pensar en que el asunto, la consecuencia de un asunto tan grave como el que narra Paco acabe en el despido. De el señor Delgado Zárate, que claramente es uno de los peores funcionarios de la administración estatal y ahora de la, de la administración municipal. No debería estar ahí. Ya lo dije desde la vez pasada. Pero el asunto es que ahora se ha agravado toda esta cuestión. Se ha agravado de una manera realmente increíble. ¿Por qué se ha agravado el, el, el asunto? Por los últimos datos que tenemos, acuérdense que aquí en Guanajuato, tierra de cañada, donde la mitad de la gente ve lo que hace la otra mitad, al final de cuentas se sabe todo, se conoce todo y es muy difícil tener, tener, eh, eh, tener cuestiones que no se conozcan o no se sepan, sobre todo relacionadas con la política municipal. Ya sabemos quiénes son los dueños. Tenemos todos los datos y sabemos quiénes son los dueños y a quién se está beneficiando. Sabemos que el suegro del presidente municipal y la esposa del presidente municipal son parte de los beneficiarios de este camino. Tenemos todos los datos, ya nos los hicieron saber, ya están circulando. Eh, y bueno, esto, esta, esta cuestión ya nos lleva a otros parámetros en el asunto. Se trata de un asunto en donde, entre otras cosas, está el tráfico de, influ de influencias presente como un delito. Es, hay otros delitos que puede haber ahí, pero ese, el tráfico de influencias está ahí. El presidente municipal ya no puede seguir siendo presidente municipal simplemente por el cúmulo de irregularidades que tiene y que remata con esto. Sabemos también... ¿Quién envió la maquinaria? Se sabe. Hay grabaciones. Se sabe cuándo entró y se sabe también a qui de quién era la maquinaria, porque a alguien les dijeron de quién era la maquinaria que entró ahí. Y si no me equivoco, la referencia va también en relación al presidente municipal. Este señor, ya olvídate Paco de Delgado, este señor ya no puede estar ahí, Claro. está y fue y violó abiertamente todo el asunto regulatorio del medio ambiente en Guanajuato, abrió una calle por sí y ante sí para beneficiar a sus familiares y con todo descaro sus, sus compinches, eh, salen a decir, no, es una calle que ya estaba prevista, que quién sabe qué. Que puras pamplinas, puras tonterías. No es cierto. Eso no se puede hacer. Regularizar que no es regularizable eso. Es una agresión al medio ambiente y a la regulación del medio ambiente. Lo único que procede es la clausura la multa y la obligación de resarcir todos los daños que causaron al entorno. Eso es lo que, lo, lo, lo, que, lo que procede en cuanto a quienes ejecutaron esa obra. Pero por el otro lado, estando involucrada la obra, el haber hecho la obra con el presidente municipal, con funcionarios municipales como el tesorero municipal, como el director de Catastro, y como el director de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, que estuvieron tratando de encubrir quiénes eran los dueños de esto, incluso con el Congreso. El Congreso les mandó pedir la información y dijeron, no se da la información porque aquí lo que hay es gobierno municipal y punto. El descaro es verdaderamente insensato. Bueno, ese señor no puede estar gobernando a los guanajuatenses. Es una vergüenza para Guanajuato. Se tiene que ir ya. Yo no sé qué piense el ayuntamiento. El ayuntamiento que está tan preocupado por, por el PME Eoudet, y que no pudo sacar, por cierto, el, esta, esta, esta pieza de regulación que es importante. Eh, bueno, ahorita debería de tener prendidos todos los focos rojos con este asunto. La fiscalía debería estar iniciando ya las investigaciones por los delitos que se estén cometiendo por parte de este señor. Eh, digo, yo no, no recuerdo haberlo visto una cosa de estas en, el, en, en, en toda la zona de Guanajuato, que un alcalde se hubiera atrevido a hacer una cosa así. Ahora lo tenemos a plena luz del día, públicamente en Guanajuato, con todo descargo. Yo creo sinceramente que el ayuntamiento debe tomar cartas en el asunto. El Congreso debe tomar cartas en el asunto porque finalmente ellos podrían tomar decisiones muy graves respecto a la gestión municipal de este señor. Y por supuesto la Fiscalía del Estado. ¿Para qué sirve la Fiscalía Anticorrupción? Ante los ojos de todo mundo, el alcalde está haciendo obras en contra de la regulación territorial del municipio para, benefici para beneficiar a sus familiares. Es inaudito el asunto. Entonces yo sí creo que estamos ya en otro momento de esta cuestión. Ya esto rebasó lo, lo imaginable. Ya estamos en otras condiciones. Sabemos pues quiénes son los beneficiarios y hay que verlo desde ese punto de vista. La narrativa es verdaderamente grave para Guanajuato. Mira, Carlos, creo que lo que estás diciendo es muy importante, porque de hecho ya salió un nombre. O sea, no sé cómo, cómo eh, al momento de que Evelyn Paloma está por ahí, Evelyn, Evelyn pide por, por parte de, de, de esta dirección, ¿cómo fue de, el de nombre? De, de, de, de, de, de sea el de transparencia, pide que le den los nombres. Y contesta el director de Ordenamiento Ecológico Territorial, el señor Delgado Zara, que contesta, el ingeniero, que no puede dar los nombres eh, porque los desconoce. Eh, otra de, de las contestaciones que hubo por parte de Catastro, que no porque es protección a los datos personales. Y de buenas a primeras, Delgado Zárate dice. Este, sale diciendo que ya saben de quién es y que lo van a multar que es Alejandro Vera Aceves o sea de acuerdo a, a la información que se publicó entonces ahí ya no ya no ya no están protegiendo los datos personales de esta esa persona y los de los demás o sea dónde están los de los demás por qué por qué no están dando los demás nombres ¿Sí? ya, ya salieron ya salió uno el expiatorio. Este, este que es este, este señor Alejandro Vera y los demás dueños, ¿dónde están? O sea, como tú dices, pues ahí hay tráfico de influencias este, porque están protegiendo a gente de su propia familia. ¿No? Entonces, ya, ya no entendí, ya no entendí eso de los datos de, de, de protección de los datos personales y luego sigan el nombre y luego este, resulta que, que nada más sale uno. ¿Cómo ves? Bueno, evidentemente que sí, que bueno, están echando por delante a uno del, a un personaje que ya también sabemos que eh, el suegro del alcalde le vendió el terreno. Eh, incluso el propio, el propio Delgado ya curándose en salud dijo que el proyecto que hay es de hacer un hotel. O sea, se juntan con un hotelero, otro grupo que es hotelero para hacer un hotel. Está muy claro, ya sabemos incluso qué quieren hacer. Ese es, la, ese es el asunto. Pero también ya sabemos que la escritura del señor Francisco Smith Guerrero es la 2742, de fecha 28 de junio de 1990, 1995, expedida y tirada ante la notario Nora Concepción Gutiérrez Mena, en donde están ahí sus terrenos, son terrenos de él. También sabemos que la de la escritura de Alejandro Vera Cebes es la 9.985 del 3 de octubre de 2003, tirada ante la fe del notario público de León, eh, que diga de Guanajuato, el Euterio Maldonado Meléndez, en donde eh, Guillermo Smith le vende a Alejandro Vera. Y así se sabe, se sabe todo. Se, se va sabiendo todo en Guanajuato, hombre. No, no, no hay forma de cubrir esto. Es de escándalo. Señores diputados, escandalícense. Señor fiscal anticorrupción, escandalícese. Eh, Comité ciudadano anticorrupción, escandalícese. Ciudadanos de Guanajuato, escandalicémonos. Ayuntamiento de Guanajuato, Quiten a este señor, este señor no puede seguir gobernando Guanajuato, entiéndanlo. Mismo no, el gobernador debe escandalizarse si es que tiene un mínimo de pudor y decencia que yo cada vez veo que no la tiene. Eh, pues ya el asunto es, está eh, muy claro, más sin embargo, eh, en un planteamiento que yo hice la vez pasada. Eh, no hay ninguna de las organizaciones eh, que señaló Carlos Arce que esté promoviendo la cuantificación del daño ambiental que provocó ¿Sí? la obra. Ese daño ambiental eh, debe ser el principio de la fijación... De posteriormente de las medidas de mitigación y remediación ante este impacto, ya por los expertos correspondientes. Se te está yendo y, el y la parte, digamos, este eh, política va ligada también a la de Se, se Adelante, continúen, continúen, si no se escucha. Si no sí. Bueno, yo les quiero decir nada más que ya cumplimos dos horas al aire. ¿eh? Yo creo que hay que parar ya a despedirlo, ¿no? Sí, sí. Agradecerle a las personas y también invitarlas a que se interesen en el tema y lo atiendan y respondan como les parezca conveniente. El Observatorio. Siente un alto compromiso en la parte ciudadana y sabemos que hay gente muy comprometida y que sí ama entrañablemente a esta nuestra tierra de nuestros amores. Yo nada más eh, quisiera comentar eh, con respecto a la intervención de Javier, que está igual que, que su alcalde, exigiéndole a las organizaciones ciudadanas que realicen la función de la autoridad. El daño lo tiene que cuantificar la autoridad, la, la medición, la valoración, en fin, nosotros detectamos una irregularidad, queremos impedir que sucedan otras irregularidades y por eso estamos aquí. Pero no olvidemos la responsabilidad de la autoridad. Que no la cumpla sí, es, es una cosa, pero, pero no significa que, que la ciudadanía tenga que cargar, no solamente con el pago de, de los salarios de la autoridad, sino también con las funciones. En, en la medida de las posibilidades de la ciudadanía, intervendrá, actuará y defenderá. Pero no perdamos de vista la responsabilidad de las autoridades. Totalmente de acuerdo. Gracias. Totalmente Gracias. de acuerdo. Bueno, lo que dice Paloma eh, nos lleva también a la siguiente reflexión. Es cierto que la autoridad tiene que hacer cosas que no está haciendo. Pero hay cosas que los fu funcionarios que ocupan cargos eh, eh, que se obtienen por elección están pidiendo la reelección. Navarro está pidiendo la reelección a su partido. El pan tiene que reflexionar muy, muy bien si va a lanzar nuevamente a una persona que utiliza el puesto de presidente municipal para el beneficio de él y de su familia. Eso es muy importante porque no debería reelegirse, sería el colmo que lo hubiéramos sentado en octubre del año pasado, próximo, este, tomando posición nuevamente como alcalde, cuando está haciendo cosas en contra del municipio de Guanajuato. Es una mala broma para los guanajuatenses, pero el asunto va más allá, no puede seguir gobernando ahorita, ahorita ya se tiene que ir, no, no esperar a la reelección y mucho menos, el señor cometió ya este, conductas graves, legales. Entonces ya se tiene que ir, no hay más. Es un prevaricador, así en pocas palabras. Bueno, aquí se está vinculando la parte política económica y sí, efectivamente, está abusando de lo, del manejo estratégico de información privilegiada que en un momento dado sorprendió con esta sorpresa eh, arreglante. Y ya la determinación o la propuesta que está tomando o está planteando Carlos Arce, pues más que un arañazo es un garrazo para que ese garrazo componga la distorsión armónica que aparentemente de manera subjetiva nuestro líder del ayuntamiento cree que está él, efectuando, ¿no? Y sí, mucho rigor en la evaluación y en la participación ciudadana, eh, con objetividad, ¿cómo es posible que... Eh, un ciudadano pueda obtener los datos registrales de las escrituras públicas correspondientes y la secuencia obviamente de esos terrenos y la propia autoridad de manera este, organizada está ocultando esa información cuando es una información pública registro público y público de la propiedad y por un lado eh, la parte de la transparencia es un, digamos, una comparsa a la canción mal tomada de ocultamiento de información. Sorpresa, ¿no? Pues es hacerse tontos solos. Eso Rara. para mí es más que evidente. Y además pretender tapar el sol con una uña, ni siquiera con un dedo. Es verdaderamente vergonzoso. Rara no sé que... cómo ese señor tiene todavía la caladura de seguir al frente de la comuna de Guanajuato. No, no, no le lo puedo admitir. Lo hace, pero es verdaderamente reprobable. Bueno, Memo, pues yo creo que ya... Este... Muchas, sí, sí, muchas muchas gracias a todos por su presencia en este programa donde tratamos el asunto del manejo de los residuos sólidos. Le dimos seguimiento al asunto de los terrenos que han sido... Eh, indebidamente eh, divididos por una carretera clara que antes era solo un paso de mulas y esperamos que las autoridades cada uno en sus diferentes niveles este, realicen las conductas adecuadas para que Guanajuato tenga el gobierno que se merece muchas gracias, buenas tardes, nos vemos la próxima semana en punto de las 12 del día Perdón, nada más quiero agregar que sigue siendo paso de mulas, pero van, van motorizadas y quieren a ella a hacer sus casotas.